Esto es Radio Nemo 7. Eh, vamos a hablar de Blob, Ruidos en el Fondo. Es uno de los temas más movidos del disco. En la que no hay. hay un sampler, pero eh, está. Todo lo que es el beat está tocado. ¿no? Mi padre falleció unos, hace unos años. Pocos, hace pocos años. Y nunca fue durante.. mientras estaba haciendo yo el disco verano polar y en verano polar hay algunas referencias y en canciones que vinieron luego hay algunas referencias a este hecho pero no había podido todavía escribir una canción sobre el tema ¿no? y lo tuve siempre en la mente ¿no? estaba la idea de, la, y la necesidad de hacerlo pero no lo había hecho no había salido, porque no quería caer en una canción monias, o en una canción eh, pesada, triste, o no sé, no, no, no apetecía que fuera así. Dejé caer algunas referencias en algunas canciones y algunos detalles, pero no quería una canción dedicada así, ¿no? Cuando buscaba información sobre, sobre el punto Nemo, curiosidades y detalles que me, me, me sirvieron para hilar la temática del disco, los nombres de las canciones, que, de qué hablar o, o, o, o qué, sin, eh, qué referencias utilizar, eh, qué metáforas usar, encontré eh, la historia del Blob. El Blob es un, un extraña, una extraña onda de sonido que, que captó, eh, lo tengo que leer. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA, NOAA en 1997. Es uno, unas ondas sonoras que captaron en las profundidades del de, de océano. Por lo que se ve, eh, durante la Guerra Fría eh, se, habían, se habían puesto ahí como un, unos... Eh, para captar el movimiento de, de los submarinos soviéticos y tal, los americanos, y quedaron ahí. Y en el 97 captaron estas, estas, este sonido extraño en el fondo de, del Pacífico, muy cerca de, lo que está, de donde se sitúa el punto NEMO. ¿no? Entonces se empezó a investigar a ver qué era, y se pensó que, como fue a gran profundidad, se pensó que podían haber sido animales marinos enormes, desconocidos, o, o, o otra hipótesis era la del hielo. ¿no? Entonces, luego se descubrió en el 2002, creo. Se descubrió que en realidad eran el, el, el, los grandes icebergs, los grandes tempanos de hielo, rozando contra el fondo marino en las grandes profundidades, iban bueno, haciendo ese, ese ruido y generando esa, esa onda sonora. Me pareció muy, muy, muy curioso lo de ruidos en el fondo, ¿no? es en el fondo del mar. Sobre todo porque parte de las cenizas de, de mi padre eh, las tiramos las, en el Mediterráneo. En una zona en la playa a la que él le gustaba ir. La otra parte las llevamos a, a Venecia, que es la tierra de, de, de sus abuelos, que él siempre quiso conocer y nunca pudo. Llegan de vez en cuando a mi costa partes de ti, mientras partes de mí se van perdiendo en el tiempo. Sé que no tienes. Entonces empecé a hilar, ¿no? Los ruidos en el fondo y eso es, tenía el ruido, la necesidad en el fondo yo de, de poder tocar este tema de alguna forma. Entonces, eh, en Wikipedia, que es genial, hay una grabación de ese sonido. O sea, está ese sonido grabado, adaptado a frecuencias audibles. Está, porque es, es a muy baja frecuencia, pero está modificado para que... Es, ese sonido se pueda, pueda escucharse. ¿no? Cuando hice el beat para esta canción, que es con un break de rollo drum, drum and bass, ¿sabes? Que, un loop de drum and bass que tenía por ahí, en realidad yo el loop no lo hice, está en alguna biblioteca, alguna historia, pero que me molaba mucho. Y empecé a, a tocar la guitarra encima de eso, que en realidad no fue la guitarra, fue con el bajo. Empecé a hacer una melodía típica de, de, de Milonga, del Fructura Argentina. ¿no? porque a mi padre le, le encantaba y a él me gusta mucho. Y empecé como de payada y empecé a, a, un poco a hacer, simplificada pero a hacerla con, con el bajo. Un, un trozo de árbol en una caja de madera donde antes había cenizas. Un, un avión de bronce rapinta. Y sobre eso empecé a, a, con el mismo bajo distorsionado a hacer unas, unos, unas notas ahí con el, acorde, con el bajo distorsionado y también unas, unos sonidos de, con la guitarra eléctrica, unos teclados y al final pues metí también unos, unos, unos scratch eh, tocados por mí y hay al final del tema una parte después del segundo estribillo se queda una parte instrumental que queda solo la melódica queda eh, y la guitarra punteando y el, y el bombo y el, el, el bajo el subgrave que, que le metí de 808, que está por ahí sonando. Y durante todo el tema, durante todo el tema, se escucha en un segundo plano, pero está ahí el, el Blob, este desde el principio hasta el final. Entonces hay momentos en los que sube y o cortes en el beat donde se escucha que parece un sinte que está detrás, pero en realidad no es un sinte, es el, el sonido este del blob que está metido por detrás de toda la instrumental y le da como un como un grave extra, como una como un ruido extra, un noise al que le queda le queda muy guapo. <risa> Ese tema iba a tener una tercera estrofa, eh, justo el segundo, después del segundo estribillo, en lugar de esa parte instrumental, eh, y entraba un beat al mismo, a mitad de tempo, eh, tirando a, a trap, y yo tiraba un rapeo a doble tempo, hablando, hablando del mismo tema, eh, que se llevó a grabar y todo, pero luego no me, no me convencía, creo que era volver a darle vueltas a lo mismo de una forma un poco más explícita o más directa, eh, entonces como que le quitaba peso a las metáforas que había utilizado en el primer cacho como que lo volvía el tema demasiado común entonces deseché toda esa parte del rapeo de doble tempo que no estaba mal, estaba bien, eso no era guapo pero la, la quité y al final decidí dejar ese trozo instrumental que me molaba mucho de la, la melódica, la guitarra con, con delays y, y el blob sonando, sonando ahí la letra, pues, bueno, un montón de, de referencias uh, personales, ¿no? Un trozo de árbol en una caja de madera donde antes había cenizas, es, es literal, o sea, en las mismas cenizas con la, en la misma caja de madera en la que llevábamos las cenizas de mi padre a Venecia, eh, yo cogí un trozo del árbol eh, donde echamos las cenizas ahí en Venecia y el trocito de ese árbol lo tengo metido en una caja de madera. Eh, son detalles muy, muy literales, de, de, de todo lo sucedido, de mi relación con él, de las cosas que aprendí como hijo y de las cosas que intento ahora aplicar como padre, lo bueno y lo malo, los errores, las, las cosas buenas. Nada, eso es una canción que aparenta ser una canción más dura, oscura, hardcore, pero en realidad es una canción las quizás de las más profundas de, del disco y más, más sentidas pero sin caer en, o intentando no caer en la moñez que a veces cuando intentamos escribir sobre temas tan personales los raperos eh, nos volvemos muy moñas entonces intenté no caer en esa y nada esto es blog ruidos en el fondo y ya nos quedan solo dos canciones para acabar el disco dos capítulos más que los iremos preparando. Eh, recordad que tenéis el peor de de, de punto .nemo edición vinilo, que sigue activo. Eh, se ha sumado poca gente de momento, pero por favor, estamos abiertos, a que se sume más, a ver si podemos sacarlo, tenéis el enlace aquí o en, o en Instagram, en Facebook y en todos lados. Paz.